¿Podemos ganarle a la inflación? Es lo que me gustaría preguntarle al contador Diego Zuliani de Valerza. O sea, ¿Cómo estás, contador? Buen hola. día. ¿Cómo hola, Diego. Hola, Nancy. Hola, Nicolás. La inflación es un, el gran problema de Argentina. no Es un generador de pobreza. Sí, pero no es de hoy, ¿no? No, no, es histórica. Es de hace ya sí, un tiempo. sí, nosotros tenemos, estamos con ese problema. Y este, lo que quiero hacer es hacer algo un poco más gráfico de los Ajá. efectos que tiene la inflación. Bien. Entonces, vos fíjate con una inflación del orden del 40%, o sea, Hoy la inflación es, este, ha sido muy alta. Si sí. las acciones que hace el gobierno son efectivas, vamos a darle un margen de, de posibilidad, y, este, y la inflación va del 2% mensual hasta fin de año, vamos a estar en el orden del 40-42% sí, al menos. A ver, eh, Diego, tuvimos 4,7 eh, sí. si en marzo, 4,3 o 2,2 en abril. Sí. O sea... Si se espera para los próximos meses una inflación promedio del 2%, mensual, con, sí. mensual, con la suba de la nafta, sí. con la suba de las tarifas de diferentes servicios, con se lo que pan. eso significa, claro, con la suba del pan y con todo lo que puede significar, yo creo que va a ser difícil, difícil mantener difícil. la inflación en un 2% mensual. Pero vamos a hacer el ejemplo para que Dale. sea... sí bien. sí, sí, sí, claro. En no. El mejor de los casos. Sí. ¿no? Entonces, vos tenés mil pesos, ajá ¿no? sí. Agarraste los mil pesos, lo pusiste... En el cajón. Ajá, Entonces, sí, la sí. inflación te come, vos en la inflación lo que pasa es que empezaste eh, 40% abajo. Claro. 40% abajo. Entonces, uh -huh. a fin de año, lo que vos vas a poder comprar es lo que hoy te alcanzaría 600 pesos, ¿sí? Claro. Porque pediste el 40%. Claro, ¿sí? Sí, ¿sí? Entonces, sí, vos sí. que decir, si tengo que hacer algo para, para cubrir el, la pérdida de 400 pesos. Todo Entonces, lo que está acá ajá. se queda para las 7.9, sí. Exacto. Sí. Ahí, sí. ahí perdí mil. Claro, ahí, ahí, pierde, ahí pierde Valencia. Estamos no, peor que la inflación nosotros. Sí. Entonces vos haces una acción, por ejemplo, haces un plazo fijo. Sí. Hay distintos plazos fijos. Hay un plazo fijo que se llama este, presencial, este, o de pizarra, eh, uh -huh. Esos plazos fijos tradicionales hay que tener cuidado porque te dan una, te, te, te da una tasa muy baja, entre el 10 uh -huh. al 20%, te clavan una tasa, te están clavando literalmente una tasa uh -huh. muy baja sí. y recuperarías 100 pesos. Okay. Te das cuenta ahí que existen otros plazos fijos, otros que te convienen, como el plazo fijo tradicional o el electrónico, que te pagan. Si vos haces una inversión por más de un millón de pesos, te pagan uh -huh. el 34. Entonces ahí recuperás 150 pesos más. O sea, que no, no terminas de recuperar. todavía no, no, está recuperando. no a igualar la inflación. Ahora, hay un, hay un plazo fijo particular. Si haces menos de un millón de pesos, esto es lo, lo loco, o sea, más de un millón te pagan 34, menos de un millón te pagan 37. Oh. Ajá. O sea, es así. Eso es para, para, para estar atento. Sí. Más de un millón te paga 34%, menos de un millón te paga 37. Y recuperas 100 pesos más. O sea, terminas... A una inflación de 42, Ajá. terminas perdiendo 50, 50 pesos. pesos. O sea que Bien. terminas perdiendo siempre. ¿sí? claro ¿Qué hubiese pasado y qué ha pasado con, los, con el dólar? En el, antes del 2001, el 1 a 1, vos comprabas con 10 pesos 10 dólares. ¿no? Sí. Tenías 10 dólares sí. y los comprabas con 10 pesos. En 2013, necesitabas 50 pesos para comprar 10 dólares. hoy 2015, 100 pesos, perdón. Sí. 2019, 500, y hoy son 1.000. Estamos hablando de lo oficial, ¿no? Entonces, pasamos de 10 a 1.000. Hemos claro. perdido 2-0 en, en, en, en, en lo que pasó del año Cada 2001, mil, mira 2001 mira cómo 2000. se ha devaluado el, el, la plata argentina, la moneda argentina. Que hoy con mil pesos compras nada más que 10 dólares. ¿Qué dólares Mirá, te, te voy a dar, acá Qué lo, lo resumo, fíjate. Sí. La inflación, lo que decía vos, 4%, 3,6, 4,8 y 4,1. Ahí está. Ajá, sí. 2% el resto del, del año. Que okay. es lo que teóricamente claro. debería pasar para claro. que lleguemos a fin de año, diciembre, enero, del año que viene, con un 40 al 42. El 42% con... Esto Todo puede ser, Diego, esto puede ser de más, o sea, se, de, se estima que va a ser de mucho más. Mucho más, puede ser mucho más. ¿Casi un 60? Puede ser, puede llegar a ser. O, y, bueno, entonces, ¿qué pasa en el mejor de los casos? Si vos a este, vas a este plazo fijo pizarra presencial, que te paga un 20, perdiste un 22. Claro. Si vas al de más de un millón de pesos, que es el 34, perdiste un 8. Sí. Sí. menos de un millón de pesos que está el 37 perdiste un 5 es decir vos perdés siempre claro sí, obviamente que perdés más claro. si no haces nada exactamente eh. y a veces sí, uno bueno. ya en esto es como que está pensando en qué hago para perder lo menos posible uno ya piensa en eso ya no piensa en claro. ganar es como que en qué hago para perder lo menos posible sí. y ahí tenemos que ser un poco conscientes de que si vos haces una inversión vos haces incluso compras dólares, eh, hay inflación en dólares. Uh -huh. claro, o sea que claro. vos en dólares también vas a perder sí. entre un 2% anual, no lo mismo. Este, y las inversiones cuando son, en términos reales, quiere decir que superan la inflación, las rentabilidades son mucho menores. Entonces vos tenés un plazo fijo en uva que te paga un 1% por encima de la inflación o, las, o los plazos fijos en dólares que te pagan un 0,5% anual de inflación o un 1%. Uh -huh. Entonces vos vas a tener inversiones que son fijas de poca rentabilidad, y si vos querés ganar mucho más, tenés las rentas variables que se llaman que son mucho más volátiles. Entonces tenés que estar, tenés que estar este, asumiendo el riesgo de la volatilidad. Ahora, vos fíjate que la volatilidad, en todos los casos, aun cuando sea muy riesgoso, siempre va a estar incluso mejor que no hacer nada, porque uno ya viene en, en Argentina con, en, con un 40% en contra, al menos. Claro, entonces, ¿no? escuchando lo que decís, Diego, eh, tienen pro y contra. O sea, en este caso yo creo, si yo te pregunto, ¿conviene el plazo fijo hoy? En peso no. No, claro, no conviene. Pero a nada, como decimos, como dicen los chicos ah, ahora, sí. a nada, claro. eh, o sea, dentro de todo. Lo conviene. peor es dejarla en, en el colchón. Exactamente, ahí está. Entonces, sí Hacia o sí tenemos iba. que hacer algo, porque es como tener un, un eh, supongo que tenés un, este, un bidón con un agujero así grande que se llama inflación. Uh -huh. entonces vos tra vas tratando de tapar ese agujero con distintas claro. opciones claro, tal cual entonces algo, uh -huh. a no hacer nada siempre es mejor eh, tener en cuenta y bueno, nosotros estamos para asesorarlo así que las consultas son absolutamente sin, sin costo nos, nos llaman nos consultan y, este, y, y los asesoramos. Valerza tiene distintos planes también, eh, como si fuesen plazos fijos de uh -huh. los bancos, pero exclusivos de Valerza. Exactamente. Nosotros uh -huh. tenemos distintas opciones, tanto en pesos como en dólares, para este, las, depende de la necesidad y la situación de cada uno. Uh -huh. Y asesoramos en esta situación. Eh, Diego, en, eh, escuchando y viendo el tema de la inflación y charlando recién un poco el tema de la inflación, eh, hoy, sacando plazos fijos, ¿qué es lo que conviene hacer eh, para poder acercarse o para no perder tanto? Bueno, hay, hay distintas opciones. Si vas uh -huh. al plazo fijo, tienes que ser uva precancelable. Uva precancelable. Uh -huh. Hay cedear acc acciones, uh -huh. o sea, acciones que cotizan sí. en dólares uh -huh. afuera, no Argentina. Claro, siempre hablamos de, de la moneda extranjera. Digamos, <risa> siempre moneda claro. extranjera, porque el dólar es el que... Fíjate que con frente al dólar siempre hemos perdido, entonces siempre hablamos claro. en términos reales. Y después tenés obligaciones negociables, este, y algunos fondos comunes de inversión son como las distintas opciones que tienen que superar es decir hay opciones digamos para hay eh, alternativas poder Exactamente. ganarle o, o, o igualarla por lo menos a la inflación hay por lo menos para igualarla claro. o, o ganar un poquito no, estamos, perder tanto, no perder claro. tanto claro pero si... hay que estar atento porque esto es un, un escenario incluso este, eh, muy favorable digamos suponiendo una inflación controlada de que todas las acciones que, que el gobierno está tratando de hacer tengan efecto, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, para cualquier consulta lo, nos pueden encontrar en Alvear 499, donde estamos ahí a media cuadra del shopping, uh -huh. o nos mandan un correo electrónico sin cargo a info.valerza.com.ar uh -huh. o nos buscan en las páginas en las redes sociales. En las también. Redes sociales. Sí. Así que Bien. estamos subiendo el video también en YouTube y, y Ahí estamos a disposición. Lo importante es conocer también y, por supuesto, estar consciente de la realidad ¿no? de cada una de las personas para uh -huh. poder así brindarle la, la mejor alternativa. Exactamente. Gracias, Diego. Te agradecemos y te esperamos la próxima semana. Bueno, nos vemos. Gracias, Diego. Gracias, Nicolás. Gracias, Nancy. No bueno, sé. Nancy, la verdad... Este después desanimado. de escucharla a la contadora Blanca Juárez, y más aún, después de escucharlo al señor Diego Zuliani de Valerza, te comprendo, vamos a la pausa. te comprendo. Te necesitamos, necesitamos una pausa y Estamos ya Estamos complicados, dale, ya venimos.